Y ya... Yeah. Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy no haré ningún gameplay como siempre hago, sino que estoy haciendo un vídeo de disculpa. Bueno, a medias, porque también este es un vídeo de novedades de mi canal para pediros perdón e informaros de los cambios que obtendrá mi canal en el futuro. Antes de todo, os quería decir que si tenéis curiosidad por pues el juego que sale de fondo, se llama Splitgate, y es la mezcla del Halo con Portal... Y sinceramente es un juego muy divertido. Os lo recomiendo. Y si veis que no os gusta el gameplay de este vídeo, tranquilos, que voy a subir más vídeos de este juegazo. Lo primero que tengo que decir es perdón. Últimamente he sido muy inactivo con los vídeos ya que tenía varios problemas al subir esos vídeos que yo quería subir algunos días. Espero que me perdonéis por no subir vídeos tan frecuentemente. Lo segundo que quería deciros es que llegan novedades para mi canal. La noticia más importante es que voy a poner miniaturas empezando por este vídeo. Aunque seguramente no suba vídeos muy seguidos, quizá un vídeo por semana o uno cada dos semanas. También editaré los vídeos que pueda y que quiera. No os he contado todas las novedades porque seguramente lleguen un poco tarde. Espero que no se me vayan las ganas de subir vídeos y siga creando contenido. Gracias por verme. Adiós y hasta el próximo vídeo.